Amigos estilócratas, amigos caballeros, ustedes saben qué es lo que las mujeres ven en un hombre y qué es lo que más les atrae de un hombre. Aquí en esta, esta cápsula, nos gustaría platicar con ustedes acerca de qué es esto que, de los hombres que más le gusta a las mujeres porque habrá que considerar algo Bien, déjeme considerar un poco esto habrá que considerar algo si usted cree que a las mujeres les encanta el cuerpazo pues puede que sí les llame la atención o que les encante el dinero, pues si sí, a quien no pero tampoco es precisamente lo más importante que sean muy altos que sean rubios que tengan ojos claros, quién sabe, yo, yo no. Esos son lo, los, eh, los prototipos de belleza masculina que promueven los medios: ¿sí? altos, guapos, rubios y de ojos claros, y cuerpazos tipo David Beckman y cosas así. Pues eso es lo que promueven los medios. Pero la verdad es que uno sale a la calle y muy pocos hombres son así, y también muy pocas mujeres son como las que promueven la, y publicitan los medios. De manera que me gustaría con ustedes, amigos de estilo que estás, platicar después de un trabajo de campo que hicimos Juan Álvarez y yo, muy profundo, muy profundo. No es... Eh, las mujeres no buscan en un hombre todo esto que hemos mencionado como, como los, los prototipos de cosas que las mujeres buscan según los medios, según lo que publicitan los medios. Nunca hay que hacer tanto caso de lo que los medios andan diciendo porque muchas veces se cae en el error. Por eso les vamos a decir ahora a ustedes realmente qué es lo que, lo que las chicas ven en un hombre. Miren, descarte el asunto de verse como Popeye o de verse como Brad Pitt, porque. Para verse como Bobbella hay que estar cinco horas ya en el gimnasio. Y para verse como Brad Pitt, pues hay que haber nacido así porque no tiene remedio. Lo que puede ser más atractivo y que las mujeres ven en uno es, en primer lugar, así. En primer lugar, la pulcritud. La, la pulcritud en la mirada. La pulcritud en la sonrisa. La pulcritud en cuanto a la higiene se refiere. La pulcritud es lo que uno trae puesto, la forma en que uno combina lo que trae puesto, la forma en que uno se para, la, fara, la forma en que uno se mira, la forma en que uno habla, el control que uno tiene y el dominio que uno tiene sobre más términos y más vocablos que lo normal, el tono con el que uno, con el que uno habla, las formas en que uno va, va modulando el tono. Pero bueno, eso es algo aprendido. Bueno, todo es aprendido, porque la verdad es que todo es aprendido. Pero también se fijan mucho, ya les dije en la ropa, la pluquitud, pero también en la fragancia. También en la fragancia se fijan. Sin embargo, en el punto principal que yo les quería decir a ustedes, amigos de estilócratas, y también a ustedes, amigas de estilócratas, porque eso es para todos, ¿sí? es. Bueno, la fragancia cuenta. sí ¿eh? ya les dije, no, la fragancia cuenta muchísimo. Parece que no, pero la, la fragancia o nos abre o nos cierra las puertas. Porque mire, si usted trae una buena fragancia, no sé, fresca, dulce, a cuero, a flores, es perfectamente recibido. Pero si usted trae una fragancia de calcetín usado durante 10 días y sin cambiarlo, olvídenlo. Usted está fuera, fuera de toda aceptación. Y esto, bueno, se, lo sigo porque... Lo, lo que más atrae a las mujeres acerca de un hombre y en general lo que más atrae a un humano de otro humano es pues la sonrisa. Si usted tiene una buena sonrisa genuina, no estudiada, no impostada, sino una, una sonrisa genuina, usted tiene prácticamente el 80% de la puerta abierta, el 20% depende de su educación, y de sus intenciones, pero fíjese usted que, por ejemplo, en tratándose de, de la relación hombre-mujer, las intenciones ellas las entienden desde antes, vamos, sin que usted abra la boca, sin que usted se acerque siquiera a dos metros de distancia, ellas ya conocen sus intenciones, las intenciones de usted. Así que más vale que sus intenciones sean <coughs> las que verdaderamente tiene. Y eso se lo digo porque además, abriendo un paréntesis en esta pequeña cápsula, se lo digo porque si usted lo que quiere es tener una relación con ella para entablar una relación de sexo, es decir, una relación más íntima, una relación que, que no sea precisamente romántica, y es así de claro, es así de claro no con esas palabras, sino que su actitud lo demuestre, y si ella lo acepta, y si ella lo entiende y lo acepta, ya usted esté en el camino. El, el problema muchas veces es cuando un hombre... Con toda su sonrisa encantadora y seductora, esconde sus intenciones y dice que son, que él lo que pretende es A, cuando lo que pretende es B. Y ahí es donde las mujeres se sienten engañadas, frustradas y lo mandan a uno a chiflar en la loma, porque no les gusta que las engañen. Ay, pues que si no les gusta engañarnos, pero. A ellas no les gusta que las engañemos, sobre todo en ese primer encuentro, en ese primer intento de encontrarlas, en ese primer intento de, de establecer con ellas una relación. Se los digo, amigos estilócratas, para que no nos equivoquemos, yo creo que hablar con la verdad siempre será mejor que tratar de engañar a otros y hablar de una manera dolosa, es decir, con argumentos dolosos, con argumentos que lleven el engaño. Mejor será que siempre estén ellas y ustedes conscientes de qué es lo que quieren y bueno termino esta cápsula con lo que había comenzado a decirles qué es lo que más llama la atención a las mujeres en lo de los hombres la pulcritud la vestimenta la forma de arreglarse mire no importa que sea usted un hombre que use camisetas y si chamarras y jeans cuando todo este pulcro y todo esté bien armonizado va perfecto lo que usted se ponga tiene que estar pulcro limpio y todo bien armonizado porque si no empiezo a tener puntos a, a la vista y al juicio de ellas así como funcionan las cosas suponemos nosotros en virtud de nuestro trabajo de campo que hacemos Juan Aldebaran y yo y sí, es un trabajo muy intenso. No pretendemos que sea que lo que sea que lo que nosotros hemos investigado y que estamos plasmando en estas cápsulas sea precisamente un punto de inflexión o un punto de partida. No, no, Son cosas prácticas, casi domésticas, pero funcionan. Y además funcionan para usted, amiga, y para usted, amigo. Y esa es la función de Estilocracia: darles a ustedes herramientas e instrumentos. Que les funcione precisamente a ustedes en la vida diaria, en la vida, en la vida cotidiana, en la vida de ahora mismo. Chicos y chicas, pues aquí tienen la verdad de las cosas. Aquí tienen el resultado de nuestro trabajo que se los regalamos con mucho gusto.